Vamos entonces ya a definir qué tipo de articulaciones existen atendiendo a su estructura. Eh, sabemos ya que la articulación va a ser la unión pues, de dos huesos. Imaginaros que esto es un hueso y esta muñeca mía es otro hueso, ¿vale? con sus caras articulares. Yo puedo encontrar que estos huesos, estas dos caras articulares, están enfrentadas y hay un espacio en el centro. ¿vale? No se tocan las caras articulares. Hablamos de cavidad sinovial. ¿Vale? O bien, estos dos huesos, las dos caras articulares, pueden estar enfrentadas y tocándose. ¿vale? Hablamos, decimos aquí que no hay cavidad sinovial. Entonces, atendiendo a la existencia o no de cavidad sinovial, si existe cavidad sinovial, hablaré de articulación sinovial. Y en el caso de que no exista cavidad sinovial, hablaré, por tanto, de dos tipos de articulaciones, lo que es la articulación fibrosa y la articulación cartilaginosa. ¿Vale? La articulación sinovial la vamos a ver, bueno, pues en próximos vídeos, pero en este nos vamos a centrar en las articulaciones fibrosas y cartilaginosas. Bien, tanto una como la otra habíamos dicho que no tenían eh, cavidad sinovial, ¿vale? Las dos caras articulares estaban enfrentadas una a otra, pero no están enfrentadas sin más, ¿de acuerdo? Porque si no tendríamos muchísima movilidad ahí, sino que hay. pues, están como pegadas, hay un pegamento, ¿vale? Pero... Al hablar del cuerpo humano, en lugar de pegamento, lo que nos vamos a encontrar que será un tejido. ¿vale? Fijaros en el nombre, articulación fibrosa. ¿Qué tipo de tejido puede estar ahí manteniendo unidos todos los huesos? Bueno, pues muy fácil. El tejido conectivo, denso y regular. Y en el caso de la articulación cartilaginosa, sencillísimo, es tejido cartilaginoso. ¿Vale? Pues venga, vamos entonces a profundizar un poco sobre las articulaciones fibrosas. Salimos de aquí, borro esto, ¿vale? Salgo de aquí y ya me meto aquí. Fijaros, articulaciones fibrosas. Habíamos dicho que estaban compuestas, ¿por qué? Por tejido conectivo denso irregular Nos podemos encontrar, por tanto, tres tipos de articulaciones. La primera va a ser la... Gonfosis. ¿Vale? ¿Vale? Este es un tipo de articulación en la cual la espiga de un hueso va a penetrar en el hueco de otro hueso. ¿Vale? Fijaros, el ejemplo típico es la implantación de los dientes en los alveolos. Se trata de una articulación que es inmóvil y por tanto hablaremos de sin artrosis. Otro tipo de articulación fibrosa será la sutura, ¿Vale? y en este caso, eh, bueno, pues el tejido conectivo va a ser más bien escaso, ¿vale? y las superficies articulares, pues, eh, están casi en contacto directo, vale, el ejemplo típico de una sutura, bueno, pues, eh, tiene lugar entre eh, los huesos craneales, la unión de huesos craneales, ¿de acuerdo?, Aquí tenéis un ejemplo, y es el, el, bueno, pues la articulación, que es la fronto eh, el afronto parietal. Como veis, también se trata de una articulación inmóvil, ¿vale? por tanto, hablamos de sinartrosis. Y por último, ¿vale? podemos encontrar lo que se denominan las sindesmosis. Y las sindesmosis ¿vale? Son articulaciones en las cuales la unión ósea va a tener lugar a través de ligamentos o de membranas interóseas, ¿de acuerdo? Los huesos están ligeramente separados, ¿de acuerdo? No hay cavidad sinovial, pero bueno, están ligeramente separados. En este tipo de eh, articulaciones va a existir eh, pues una mayor cantidad de tejido conectivo que estará organizado, ¿vale? Formando haces y lo cual nos va a permitir cierta movilidad, ¿vale? Bueno, el ejemplo que tenéis ahí ilustrado, eh, pues es la articulación, tibio-peronea, ¿vale? Y en el caso, bueno, pues, eh, bueno, perdón, articulación tibio-peronea distal, porque tenemos la articulación tibio-peronea proximal. En este caso es la articulación tibio-peronea distal, ¿vale? Y el, lig el ligamento será el ligamento tibio-peroneo anterior que tenéis ahí. Como tenemos una ligera o cierta movilidad, ¿De acuerdo? Ya no hablamos de sinartrosis, ¿os acordáis? Hablamos de anfiartrosis. Perfecto. Pues vamos entonces a pasar ahora a ver las articulaciones cartilaginosas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a salir de aquí, salimos de aquí, ponemos aquí. Y fijaros, aquí estamos. Estas son las articulaciones... Y como parece ser que no tengo nada aquí puesto, pues le vamos a llamar aquí articulaciones... cartilaginosas. Bien. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, estas articulaciones... Se caracterizaban porque la unión entre los dos huesos, ¿vale? era debido a que había tejido cartilaginoso. Y nos vamos a poder encontrar, pues, dos, tipos de, dos subtipos de, de articulaciones, ¿vale?, lo que eh, se denominará la sincondrosis, ¿vale? que es este ejemplo que tenemos aquí arriba. Y el ejemplo de abajo, que se denomina sínfisis. Vale, vamos entonces a ver lo que es la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis, bueno, eh, bueno, en este tipo de articulaciones los huesos van a estar unidos y os va a sonar bastante, porque Por tejido cartilaginoso y alino. Ejemplo. Son las, la placa epifisaria, en el caso de los huesos largos, ¿vale? Aquí tenemos lo que es, pues, eh, un fémur, el extremo proximal del fémur, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues aquí vemos claramente lo que son las placas, ¿vale? Epifisarias. Se trata de articulaciones sin condrosis ¿vale? Eh, no van a tener movilidad, no tienen movilidad, con lo cual se trata de una sinartrosis. Además de este ejemplo, ¿vale? También otro ejemplo de sincondrosis sería, pues, eh, la unión de la primera costilla con el manubrio del esternón. Y por último, pues, vamos a ver la sínfisis, ¿de acuerdo? Y en el caso de la sínfisis, ¿qué va a pasar? Pues, se trata de una articulación en que los dos huesos van a estar unidos, ya no por cartílago y alino, sino que van a estar unidos por fibrocartílago. ¿vale? Ejemplos de sínfisis, bueno, pues la sínfisis pública, ¿vale? Que es el ejemplo que tenemos aquí, o también puede ser la unión del manubrio al esternón, ¿vale? En este caso, bueno, pues hay cierta movilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual hablamos de anfiatrosis, Pues yo creo que ya no me dejo nada más en cuanto a las articulaciones fibrosas y cartilaginosas. Entramos ya de lleno con las articulaciones sinoviales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y cualquier duda, por favor, el foro o en clase, preguntando lo que sea. Hasta ahora, chicos.